Les mando saludos a su amigo Daniel Y pues más que nada para desearles Feliz Año Nuevo No pude enviar un video de Feliz Navidad Por diversas causas y circunstancias Pero bueno, espero que se la pasen bien Este año nuevo y que el próximo sea mejor que el anterior Lo que siempre se desea Y que muchos de ustedes que quieren venirse para Canadá Puedan hacer realidad esa meta O ese sueño para algunos Para algunos puede ser un sueño Y que puedan este, Venirse Tengan mucha paciencia Los trámites tardan bastante Por ejemplo los permisos de trabajo Hay que esperar De 8 a 10 meses Quizás van a tener que llegar acá Hasta agosto Pero tengan mucha paciencia Vale la pena hacerlo de la forma legal trae sus beneficios, tienen seguro social, tienen este eh, plan médico, etc. Pero bueno, esperemos que puedan venirse y si no pueden venirse, pues esperemos que todos sus proyectos en sus países, en específico mi país México, que el próximo año sea mejor para mi país, ya que hay un nuevo presidente, que es este López Obrador y ojalá que Ahora sí sea la cuarta transformación, como él dice. ¿eh? Bueno, les mando un abrazo a todos y que estén bien.